Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al Team. En la localidad de José Antonio Galán, Magangué, Colombia, decidieron romper la cuarentena cuando se corrió la noticia de que en un árbol de ceiba en el parque de la comunidad se presentó un hecho sin precedentes, pues al parecer el mismísimo Cristo se había materializado en el árbol. Al darse cuenta de las imágenes y videos que recorrían las redes sociales, los vecinos se aglomeraron para tomar fotografías y ser testigos del impresionante hecho, dejando de lado las indicaciones de las autoridades de su comunidad por la contingencia sanitaria. Que aseguran es la imagen de Jesús. Muchos están sorprendidos, incluso se olvidaron del de, de coronavirus, de la pandemia que atorda a toda la ciudadanía y están en estos momentos aquí observando esta imagen. Los fieles comentaron que era una señal de que Cristo venía para protegerlos de la pandemia del coronavirus, por lo que prendieron veladoras y oraron alrededor de la imagen. Se ve clarito y todo el mundo le está orando y pidiendo que cure a la tierra de este mal y que proteja a Magangue, dijo una comerciante de ropa del pueblo, identificada como Agustina Díaz. En las fotografías tomadas a este árbol se puede observar claramente la forma representativa de Jesucristo en la cruz. Cabe mencionar que esto apareció de noche. Lo que preocupa a las autoridades locales es que la imagen se está convirtiendo en un punto de peregrinación y culto y la gente se está lanzando a las calles en masa dejando de lado el temor por el coronavirus. Pero... Después de corroborar los hechos e indagar sobre lo que realmente ocurrió en el poblado, llegué a la conclusión de que la verdad es que la imagen no se trata de un milagro, ni de la aparición de Jesucristo. En realidad, se trata de un fenómeno conocido como paraidolia, que es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible, como ver formas en las nubes rostros en las paredes u objetos como estas imágenes. Sin embargo, en la luz del día no era visible, como podemos observar en esta comparación de fotografías. Hasta el momento, el obispo local permanece confiado y aún no se ha manifestado al respecto de este insólito evento. Y tampoco se ha informado por los medios regionales si las autoridades tomarán alguna medida contra las personas que desobedecieron la orden de permanecer en casa por la contingencia. Y aunque efectivamente el juego de sombras nos hace ver un Cristo crucificado, para los que no son creyentes, solo se trata de una increíble coincidencia. Mientras que para los creyentes, es una clara señal de que Cristo se apareció en Mangangue, Colombia, para darle fuerza a su pueblo. Aquí te he presentado los hechos ¿Tú qué opinas? Hola soy Oxlack el investigador y los invito a que sigan mi nueva serie por History Channel en donde me acompañarán en busca de los misterios del mundo Los viajes de Oxlack solo como History te lo puede mostrar